hoy vamos a contemplar con este santo rosario los misterios dolorosos de la vida de nuestro señor jesucristo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra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 me pesa de todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su debido tiempo ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender Amén Primer Misterio La oración de Jesús en el huerto de los olivos llegados al lugar les dijo oren para que no caigan en tentación después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba con estas palabras padre si quieres aparta de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo Entró en agonía, lloraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Lucas 22 del 40 al 44 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.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 Segundo misterio, la flagelación de Jesús. Al darse cuenta Pilatos de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, y les dijo, «Ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa». Y todo el pueblo contestó, «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos».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 Tercer misterio, la coronación de espinas Los soldados hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza Le echaron sobre los hombros una capa color rojo púrpura y acercándose a él le decían ¡Viva el rey de los judíos! y le golpeaban en la cara Juan 19 del 2 al 3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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, nos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. cuarto misterio jesús con la cruz a cuestas entonces pilato les entregó a jesús para que lo crucificaran. así fue como se llevaron a jesús cargando con su propia cruz salió de la ciudad hacia el lugar llamado calvario o de la calavera que en hebreo se dice gólgota juan 19 del 16 al 17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 ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre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 Quinto Misterio. La crucifixión y muerte de Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, Tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo,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 Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Ten piedad de nosotros. Padre celestial que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo que eres Dios, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros,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 Ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros, Virgen poderosa. Ruega por nosotros, Virgen clemente. Ruega por nosotros, Virgen fiel. Ruega por nosotros, espejo de justicia. Ruega por nosotros, trono de sabiduría. Ruega por nosotros, causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros, vaso espiritual. Ruega por nosotros, vaso honorable. Ruega por nosotros, vaso insigne de devoción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 Reina concebida sin mancha del pecado original, ruega por nosotros. Reina llevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de nuestra familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo,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 Oración final Oh Dios, cuyo Hijo Unigénito nos obtuvo la salvación eterna por medio de su vida, muerte y resurrección, concédenos a quienes meditamos estos misterios en el Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitar lo que enseñan y alcanzar lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima Sin pecado original concebida